Siguiendo con el curso de demostración asistida por ordenador con LEAN, hoy vamos a ver las reglas de eliminación de la conjunción. Y lo haremos con un ejemplo muy sencillo, que es demostrar que P, U implica P. Bien, esta implicación. Eh, Se puede observar la demostración en LEAN, Hay que esperar a que esté disponible Bien, y después se puede seguir la demostración de manera interactiva. Bien, vamos a ver, pero voy a hacerlo mejor en, en EMA, el mismo entorno, pero con el programa instalado. Bien, esta es la fórmula que queremos demostrar. P y Q implica P. Como siempre, importamos las tácticas para poder utilizar los métodos automáticos. Para no tener lo que repetir, declaro que P y Q son variables sobre proposiciones. Y vamos a ver la primera demostración. Bueno, el enunciado es simple. Vamos a ver... La palabra ejemplo, dos puntos, la fórmula que quiero demostrar, dos puntos igual y a continuación la prueba. La prueba, como siempre, empieza por el principio, termina por el final porque vamos a hacer nuestra primera prueba de manera eh, aplicativa, es decir, usando táctica. Bien, vamos a observar la prueba. Observamos que la Conclusión es una implicación, por tanto lo que tenemos que hacer es eh, utilizar la regla de introducción, perdón, la regla ¿sí? de introducción de la implicación. Para eso lo que hay que hacer es suponer la parte izquierda y demostrar la parte derecha. La regla es la regla intro, a la parte izquierda, la, la, la hipótesis correspondiente a la parte izquierda le vamos a poner como nombre H y al ejecutar la táctica que está en la línea 13, bueno, pues ya observamos que ha añadido la hipótesis H, que es P y Q, y ha cambiado la conclusión, porque la conclusión, en lugar de ser la fórmula entera, la conclusión ahora solo es P. Aquí lo tenemos, la conclusión solo es P. Bien, pues llegamos a la aplicación de la eliminación de la conjunción. Observar que la hipótesis H es una conjunción. ¿Cómo puedo eliminarla? Hay distintas formas. La primera es, igual que hicimos con la equivalencia, utilizar la táctica de caso sobre la hipótesis H. La táctica de caso lo, va, lo que va a hacer es componer en dos. Recordad, la equivalencia la descomponía en la equivalencia de P equivalente a Q la descomponía en P implica Q por un lado y Q implica P por otro. Una conjunción, la conjunción P y Q también la va a descomponer dos, por un lado P y por otro Q. Y esas dos componentes, a esas dos componentes le vamos a poner nombre. Cuando llamo en la línea 14 la táctica case, digo, se la aplico a la hipótesis H y a la primera parte le voy a llamar HP y a la segunda parte HQ. Observa que cuando aplique la táctica, H desaparece y aparecen sus dos componentes. Sí, aparece HP, que es una prueba de P, y HQ, que representa una prueba de Q. Bueno, ya lo tengo descompuesto. Y ahora, observando otra vez la conclusión coincide exactamente con una de las hipótesis. ¿Con cuál de las hipótesis? Con la que tiene la etiqueta HP. Por tanto, para concluir la prueba, lo único que decimos en la línea 15 es que tiene que aplicar exactamente la hipótesis HP. Con eso ya queda el teorema demostrado y hemos concluido nuestra primera demostración. Como siempre, una vez que tenemos una demostración pues vamos a ver cómo se puede mejorar si observamos en la línea 3 y en la línea 14 lo que hemos hecho son dos operaciones primero se introduce y después se descompone lo podemos hacer eh, en un único paso eh, aplicando una táctica la táctica de introducción pero de manera recursiva por eso es la r de Intro. Esta es la táctica eh, de que combina las dos, combina introducción y combina descomposición por caso. Y además de la, de la R intro, mirad que le teníamos que dar nombre a las componentes, que les dimos los nombres HP, hipótesis P, HQ, hipótesis Q. Aquí también... Pero como son dos y es por conjunción, también hay un, una forma simple de escribirlo que es usando los paréntesis con ángulo. Mirad, la forma de escribirlo es si escribe eh, la barra invertida y el menor, ya aparece el paréntesis con ángulo izquierdo y de la misma forma, barra invertida mayor, aparece los, el ángulo derecho. Aprovecho también la ocasión para eh, otro de las posibilidades cuando la primera vez que se escribe que se que aparece un símbolo dice bueno ahí está eh, el símbolo de un paréntesis con ángulo pero cómo se escribe pues si le dais a Emma Control C K con, perdón, Control C Control K, os por, eh, el cursor encima del símbolo que queréis ver y dice, bueno, pues para entrar el paréntesis, mira la línea de abajo, dice, para entrar el paréntesis con ángulo, se puede escribir barra menor, barra L ángulo, barra paréntesis, en fin, tres formas distintas. Lo mismo con cada una de las conectivas, por ejemplo, si me pongo sobre la conjunción y le doy control C, control K, Dice la conjunción, se puede escribir con barra web, barra an, barra intersección, en fin. Y, el, y la flecha, lo mismo, control C, control K, pues se puede escribir barra R, barra flecha a la derecha, o más cómodo, que yo es la que uso, o barra tu, o barra con mayor, en fin, o barra in. Veis que hay muchas posibilidades de escribirlo. Cada uno que elija la que le resulte más familiar. Bien, aquí hemos hecho ya lo de tenerla y el siguiente paso es exactamente lo mismo. La conclusión P es exactamente la hipótesis H. Veis que hemos pasado de las tres líneas a dos líneas. ¿Podemos seguirlo reduciendo? Pues sí, porque otra vez nos aparece un patrón que ya... Lo hemos usado más de una vez para pasar de una demostración contáctica la, al término de prueba. ¿Cuál es ese patrón? Primero introduzco y después acto. Luego eso, es, ese patrón, si lo quiero simplificar en un término lambda, eh, lo he cambiado aquí, en la cuarta prueba, si lo quiero simplificar en un término lambda, mira que estoy diciendo... Primero descompongo, introduzco y descompongo en HP y subrayado, aquí podía haber puesto HQ, no hay problema, y después qué es lo que tiene que hacer, aplica HP. En fin, esa es exactamente la regla de eh, bueno, la aplicación de la regla de eliminación de la conjunción. Y lo de poner variable anónima, que es la raya subrayada porque no se usa. Eso lo podía haber puesto aquí y también lo podía haber puesto aquí. Hombre, Aquí me aparece hq, pero ¿qué pasa si en lugar de hq pongo la raya? Bueno, mirad que L Lean le inventa un nombre a derecha, es Q bueno, que más me da el nombre que le ponga y después ese nombre no lo voy a usar porque el único que voy a usar es HP pero en fin para que quede más bonita la prueba le pongo aquí, pero como en el otro no me la va a demostrar, ya está me he una demostración voy a ella, a la tercera Mira, ¿qué diferencia hay entre la segunda y la tercera? pues que aquí estoy haciendo eh, alusión a la hipótesis P Aquí, que es lo que le estoy diciendo, en la línea 29, le digo que use la táctica de asunción. ¿Eso qué significa? La táctica de asunción es, coge la conclusión y mira si hay alguna de las hipótesis que coincide con la, con la conclusión. Yo no digo cuál. ¿eh? ¿Hay alguna hipótesis que coincida? Ya está. Fíjense que en esta prueba, en esta tercera prueba, yo no voy a usar ni la hipótesis HP ni la hipótesis HQ. Luego esa descomposición, si queréis quitar detalle, se puede dejar de esta forma. Es decir, que automáticamente el sistema le dé un nombre a la parte izquierda y que le dé un nombre a la parte derecha. No me importa. Cuando le diga que busque, dice... La conclusión P coincide con alguna de las hipótesis, sí, coincide con esta que tiene este nombre eh, generado por el sistema, pero de igual coincide con una y completa la demostración. Bien, la cuarta ya la hemos visto y ahora vamos a ver todas estas cuatro. Eh, no, las tres primeras eran contácticas, la cuarta con términos. Vamos a ver ahora demostraciones. Eh, hacia adelante, estructurada es en fin, de manera declarativa esta es la quinta demostración, ¿qué es lo que estamos haciendo? bueno, yo acervo. tengo que demostrar una implicación ¿cómo se demuestra? pues hay que suponer la parte izquierda y hay que demostrar la parte derecha, eso de suponer la parte izquierda, pues eso es lo que he puesto en la línea 39 supongamos la parte izquierda y además le doy un nombre. H. ¿Qué efecto tiene? Introducirlo. Veis que es exactamente lo mismo que haber puesto intro H. Bien. Bueno, pero es cuestión de este estilo. ¿Y ahora qué es lo que me falta? Pues lo que me falta es demostrar P. ¿Y cuál es la forma de demostrar P? Demostrar P. Mirad, tengo que demostrar P, pero P quién es P E, la primera parte, la primera componente de P y Q, igual que se hizo en equivalencia, ¿cómo puedo acceder a la primera componente? Con la notación punto. Eh. Si H es P y Q, h H.1 es P. y De la misma manera, H.2 será Q. Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que usar? Bueno, pues lo único que tengo que usar es H1. Bien, esta, esta demostración que está por eh, eh, en el estilo declarativo también la podemos simplificar. Bueno, pues simplemente ¿qué estoy haciendo? Suponer y después aplicar H1. Vamos a ver otra forma de demostrarlo. La séptima forma. Mirad, aquí es evidente, si esto es tan sencillo, pues... Algún lema, habrá, habrá algún lema en el sistema que tenga, que me pueda demostrar directamente el tema. mira que Emma me está advirtiendo, si os dais cuenta aquí, que eh, en la línea 48 veis que debajo de ejemplo pues hay una rayita, se ve ligeramente verde, pero lo que me está advirtiendo es lo que está abajo. De que falta la demostración. Bueno, falta porque se la he borrado, porque quiero mostrar otra cosa. Cuando yo creo que algo se puede demostrar, pero quiero que lean, me diga el nombre de la regla, le puedo decir que lo que haga sea buscar, y una vez eso se puede poner con en lema con mayúscula y espacio para que complete, le estoy diciendo. Que busquen la librería. Y al buscar la librería me ha dado este mensaje. Dice, intenta esto. Es exactamente la regla ANDLEF. Bueno, pues le voy a usar esa regla. Es eh, como lo tenía antes. Hombre, eh, vaya. Yo paso atrás de la cuenta. Lo que me ha sugerido es esto. Dice por exact unlet. Bueno, pero aplicar exactamente una vez una cosa, esto se puede simplificar y queda ANDE. Mira que cuando me pongo encima, esto ya es como el sabio inglés, adivina lo que ve, cuando estoy encima de AND left, abajo me está saliendo, me está escribiendo qué es exactamente. Ese lema. Y ese lema lo que dice es que para cualquier A y B proposiciones se tiene que A y B implica A. Es más, si lo quisiéramos hacer todavía más, <coughs> le podía haber preguntado. Check and punto equivocado en el lado. bueno, ahí lo tenéis y veis que si lo hacéis con prueba, bueno, pues sale un poco salen las variables eh, porque no están en instancia lo dejo aquí pero lo que quería demostrar es entonces igual que existe el and left, pues existe el array right, que se puede darle a mayúscula y espacio y completar, and right que e, que A y B implica B. Bueno, pues llegamos después de esta séptima prueba, que es utilizando exactamente un lema, llegamos a las automáticas, que también, como siempre, esta si le digo que me dé pista, le pido pista al sistema, pues me dice que se puede hacer por la táctica de tautología, efectivamente, y también por la táctica fini que con esa termina eh, termina la exposición y eso es todo